Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Claudio y hoy vamos a ver, para empezar el curso de diseño gráfico ya con las aplicaciones este, y hasta que todos puedan instalar el, el Inkscape en sus máquinas eh, vamos a empezar viendo un poquito de el, del Paint ¿sí? El Paint es un programita que viene con todas las versiones de Windows desde sus inicios y que últimamente ha mejorado bastante. No reemplaza ningún programa de diseño gráfico, pero nos ayuda a eh, usarlo bastante. Nos ayuda a sacar a salir del paso en muchas ocasiones. ¿Cómo arrancamos el Paint? Bueno, yo acá tengo Windows 10, pero puede ser cualquier otro eh, Windows. ¿sí? Vamos al botoncito de inicio del Windows y vamos a buscar la carpeta que se llama accesorios de Windows. Siempre estuvo ahí, ¿sí? en cualquier versión, en la 7, en la XP. Siempre vamos a ver que apare acá en esta columna aparecen todos los programas. Y hay una carpetita que se llama accesorios de Windows. Hago clic ahí y tengo todos los accesorios. ¿sí? El bloc de notas, la calculadora y un montón más hasta el Paint. Hago clic y arranca el Paint. Ahora, eh... Como, como, yo estoy viendo la versión que está en Windows 10, ¿sí? Quizás a ustedes les cambie un poco el, el formato, pero en general es, es muy parecido. Le han agregado eh, chiches en los últimos años, que la verdad que vienen muy bien. Pero, eh, si note igualmente se puede usar lo, las versiones anteriores. Vamos a ver que tenemos tres eh, pestañitas acá, arriba, ¿sí? Tenemos el de archivo, para poder guardar, guardar coma, abrir un archivo, crear uno nuevo, para mandarlo a imprimir. ¿sí? Tenemos el menú de inicio, el, la, la pestañita de inicio donde están la mayoría de las herramientas. Y la pestañita de ver, para poder acercarnos, alejarnos, ver si queremos que haya reglas. Ver si que, si necesitamos una cuadrícula para, para, para hacernos una mejor idea del trabajo. ¿da? Podemos verlo a pantalla completa, en este caso no lo vamos a ver a pantalla completa para que se vea mejor. Y, pero lo principal es la pestañita de inicio. En la pestañita de inicio tenemos las opciones del portapapeles, o sea, para cortar, copiar, pegar, ¿sí? Eh, las opciones de imagen, que es para seleccionar, para cambiar el tamaño, para girar algo. Las herramientas, ¿sí? tenemos el, eh, el lápiz, tenemos para relleno, para escribir texto, para borrar, para sacar una una. selector de color, este goterito sirve para sacar un... Tenemos una imagen y queremos tomar es ese color específico de esa imagen para rellenar o para algo en el, en el, en el Paint. Bueno, listo. Entonces esta es la herramienta y la lupita para poder acercarnos o alejarnos también, que también está en la pestaña de ver. Y los pinceles, perdón, me estaba viendo los pinceles que tenemos varios tipos de pinceles, estilográficas, lápiz, fibra para que tener distintas opciones. Después tenemos las formas, podemos incluir formas dentro de eh, nuestro trabajo, distintos tipos de, de formas. Y una vez que hayamos elegido una forma, le podemos poner un color o un tipo determinado al, al contorno, al borde de esa forma eh, y, una, y una opción para el relleno, ¿sí? para lo que está, el color que está dentro, ¿sí? incluso si lo queremos hacer eh, transparente para que se vea lo que está abajo, ese tipo de cosas. Con qué tamaño eh, Queremos la herramienta que seleccionamos acá. ¿sí? Color 1 y color 2 significa... El color 1 es el color con el que se va a rellenar o el que se va a pintar. ¿sí? Y el color 2 es el color que va, por ejemplo, en si vamos a borrar, usar la gomita, o si vamos a eh, hacer un, una forma... Y queremos darle un color al contorno, un color determinado. Bueno, acá es donde lo vamos a elegir. Estos son los colores base para poder trabajar. ¿sí? Le podemos hacer clic y elegimos ese color para, para dibujar. Por ejemplo, yo quiero dibujar así. Entonces elijo el rojo y ahora voy a dibujar así, ro eh, rojo. ¿sí? Si no, lo hacen negro. Y ahora lo quiero verde. Bueno, verde. ¿tá? y quiero un tamaño más grueso para que se note mejor, bueno, más grueso, ¿sí? Y también, si no está ninguno de estos colores, eh, ninguno de estos colores nos conforma, tenemos el editor de colores, es algo muy básico en comparación con los programas de diseño gráfico, pero podemos, como pueden ver, podemos elegir un color determinado de distinta forma como para eh, poder eh, usarlo. Bueno, por ahora este es un micro aprendizaje de cómo, eh, cómo está conformado el Paint.